Cuando estaba en la escribanía como empleado, con, Caratoni, con el escribano eh, él en ese momento era vicepresidente del colegio de provincia. Y recuerdo que ya, el primer año, yo estaba todos los días cuando terminábamos la tarea en la escribanía, allá hace 33 años, <risa> eh, yo iba todos los días con él al colegio a ver el día a día del colegio, qué había pasado, él estaba involucrado en cada uno de los temas, había siempre una reunión, en ese momento el colegio tenía una estructura administrativa distinta a la de hoy. Había tres directores que estaba el escribano Gómez, Rubén Cafese y Elías Cosá. Entonces todas las noches cuando hacíamos la escribanía, yo escuchaba ya a los 19 años el resumen de la actividad económica, de la actividad jurídica y de la actividad administrativa. Eran los tres directores que, que estaban allí. Así que me fui involucrando incluso antes de, de ser escribano fue Marcelo Palvo en realidad, que me dijo, tenés que empezar, que ya me conocía por lo anterior, que me dijo, tenés que empezar a venir a la delegación. Y así lo hice, me empecé, como creo que es el recorrido que todos seguimos y debemos seguir, que es en la comisión de la delegación, Hay una comisión de incumbencia se llamaba, en ese momento donde analizábamos este, futuros trabajos notariales, hacia dónde se veía que podía orientarse eh, la profesión, y allí empecé en ese año 94 y después, bueno, no me fui nunca más, hasta ahora, eh, empecé, ya te digo, en las comisiones, después como vocal, eh, después pasamos a la Junta Chica y después, bueno, tuve la suerte de que me eligieran para conducir la delegación cuatro veces. La delegación a mí me pareció muy importante eh, lo que pude lograr en mi segunda presidencia, que fue la unidad de la delegación, la delegación vivió periodos complejos de elecciones, que incluso llegamos a estar divididos en tres listas, en un lugar tan chico como este, eh, y bueno, en eh, mi segunda presidencia pudimos lograr la unidad de las tres listas. Para eso, fue, para mí fue muy importante, fue un hecho trascendente, porque realmente no había tantas cosas de fondo que nos separaran, eran muchas más las que nos unían en la acción, y... Este, eso lo considero como, como un gran logro. Y después creo que se logró, a través del grupo que, que conducía en ese momento la delegación, lograr instalar una idea de, de cuál era el objetivo final de la delegación o de toda institución intermedia en realidad, ¿no? que no es solo la defensa de los intereses que podemos llamar gremiales o corporativos, sino que es mucho más profundo que eso. Y que instala a los colegios en sus diversos escalafones en sus diversos estamentos como una verdadera plataforma de, de intercambio en lo que debe ser lo que es la sociedad y lo que es el Estado Esa, ese, ese es el concepto de la entidad intermedia ser como agrupación profesional quien lleve la voz de los que no llegan quizá de otra manera a poder instalarse frente a las autoridades gubernamentales con sus pedidos con sus planteos, con sus necesidades Siempre me pareció mucho más importante eso que la lógica de defensa del interés gremial, que siempre está, pero que creo que en nuestra, en nuestros colegios la trascienden. Eh, la trascienden en ese sentido. El poder lograr, y por eso cada uno, si se repasan los discursos que hacíamos, siempre hablamos de que el objetivo era la defensa de los intereses de la comunidad a la que servimos. Esa frase siempre estaba, y siempre estaba porque realmente la sentía, como un verdadero objetivo de una institución como la nuestra. Por eso nos metimos muy profundamente en todo lo que era la escrituración de la vivienda social, en lo que era la regularización dominial, en lo que, era la, en lo que es hoy, como el colegio sigue con esa también actividad, lo que es la escrituración la regularización de las asociaciones civiles. El proceso de regularización dominial para mí fue eh, de los más grandes de los que participé. Eh, el escribano Gómez que fue eh, prácticamente el autor de la ley eh, 24374 me invitó a trabajar desde el comienzo. Yo en ese momento tenía veintipico años y ya estaba trabajando las que venía de gobierno. Y el pedido vino desde nosotros, porque en ese momento salimos a todas las municipalidades de conurbano y detectamos la problemática de lo que tenía la gente. Nos metíamos en las villas, nadie tenía escritura de nada, tenían los boletos de compraventa celebrados en servilletas. Y a partir de ahí, dijimos, el derecho civil de fondo hoy no protege esta situación de toda esta gente que no va a llegar nunca a poder tener su escritura, que al no tener su escritura no va a poder llegar nunca al crédito y que nunca va a poder ser dueño efectivo de su propiedad. Esa ley de la que, nos permitió, que, que, que nos permitió trabajar para mí es un logro muy importante. Y otro, en el mismo sentido, fue luego la Ley de Sistema Federal de Vivienda, cuando estábamos por en el Consejo Federal, logramos introducir un párrafo en, en la ley del sistema federal que permitió a los colegios celebrar convenios con cada instituto de la vivienda, o Ministerio de la Pública Provincial para participar. Y eso llevó a regularizar otras 100.000 prácticamente viviendas en todo el país. Y eso es un logro que el notariado lo tiene que tener, y por eso hablaba hoy de lo no corporativo, no como, una, como que recuperó una inconveniencia profesional, sino que su actuación... En la, en la función que tiene delegada por el Estado, la usó para poder llegar a los que no pueden acceder de otra manera. Eh, una de las cosas que, que, que no llegamos a poder concretar como autoridad fue la modificación de la 90-20, tanto en el acceso a la función, la permanencia, como en el sistema electoral. Eh, que Creo que hay que profundizar en ello, que, que tiene que ser más democrático, que tiene que permitir la conformación de otro sistema electoral que haga llegar de cada delegación eh, a los mejores, pero elegidos y la, con la posibilidad de conformar un grupo de trabajo a nivel provincial que no le exija al Presidente tener que elegir entre personas quizás como hoy que no son, con las que comparta muchas eh, tareas, objetivos o, o proyectos. Ahí es donde creo que, que estamos en falta y que debemos apuntar. A, a la modificación del, del sistema de acceso y a la modificación de nuestra ley, de nuestra ley electoral. No, con respecto a las nuevas tecnologías y a, los nuevos, a todos los avances que esto nos ha llevado a cambiar en nuestro ejercicio cotidiano, yo confío mucho en, eh, sobre todo en las nuevas generaciones que están, las veo involucradas en esto eh, Y el mensaje para ellos es siempre que se apoye, obviamente, porque ese beneficio, lo que decían antes de, de para quién es el beneficio, que es para la comunidad, para el notariado, que se tiene que avanzar. Siempre preservando en cada actuación que se haga lo que es la esencia de la función notarial, que es llevar seguridad jurídica a la comunidad. Entonces, distinguir todo lo que es la aceleración de los plazos, de la economía procesal que se da por ello, eh, la mayor eh, certeza que podamos tener en algunos actos es dotada, eh, de la, que la presencia del notariado lo que va a garantizar es la seguridad jurídica de la instrumentación, ya sea por vía digital como lo venimos haciendo hasta ahora, durante tantos años en Vía Estoy muy contento con lo, que, con lo que pasa en la delegación este, y en la incorporación de los jóvenes. Me parece que esa incorporación era necesaria, que a veces los procesos son... Difíciles de poder arbitrar, pero así como en un momento, yo también con 30 y pico de años llegué presidente de la delegación, el grupo nos acompañaba. Igual hoy se está dando ese proceso. Son es procesos que cuestan, estoy contento que se puedan, que se puedan dar y eh, veo que además de todo lo que veía hoy, la delegación continúa con esa actitud, sobre todo en lo que es la acción comunitaria. Eh, me pone contento cada vez que veo el boletín y que veo que la delegación continúa con una tarea social que excede lo que es la representación institucional gremial. Y me pone muy contento que así sea y estoy muy confiado por eso en que seguimos teniendo futuro.